Hermoso Chicos Estaba mucho dudando De hacer este video Pero dije Tienen que Darme vistas A rica Darme vistas A mi Hermoso eh, La batería de Ayacucho chiqui. Y Entrada de Sucre O sea, Antonio José de Sucre En El Alto Perú Espero que no grabe el chico. <risa> espero que, bueno, la cosa que resumen es que espero que te entretenga y que la pases súper y que tenga un millón de vistas. Y vamos con el vidito hermoso. Si no viste la batalla de Junín o oh, el 6 de agosto, te recomiendo que los veas. Aquí están los vídeos: del 6 de agosto, la batalla de Junín. Me los están muy interesantes. Y vamos con el vidito hermoso que te está hermoso. Lo edité con mucho amor para ustedes. Bueno, no sé, no lo estoy editando, pero va a estar editado muy hermoso. Batalla de Acucho y entrada de Sucre en el Alto Perú. Sucre, por encargo de Bolívar, decidió continuar la campaña militar en el Perú. El 9 de diciembre de 1924, los independentistas lograron una victoria en la llanura de Yacucho con la capitulación del VJ de la Serna. Se reconocía la independencia del Perú y de América. En Cochabamba se sublevó el 16 de enero el escuadrón de caballería Dragones Americanos con el coronel José Martínez. Apresaron a oficiales y al gobernador y luego se apoderaron del primer batallón del regimiento Fernando VII. Se plegó luego el escuadrón de Santa Victoria, quedando la totalidad de la guarnición de la ciudad de 800 hombres en manos independentistas. Se designó a Mariano Guzmán como gobernador y ante su renuncia al coronel Saturnino Sánchez, la población juró la independencia. El teniente coronel Pedro Azaya, con los escuadrones de Santa Victoria y dragones americanos, se dirigió a Chayanta, donde también se juró la independencia. En Valle Grande, se superó el segundo batallón de Fernando VII, con 200 hombres, deponiendo al brigadier Francisco Javier Aguilera, el 26 de enero. El coronel José Manuel Mercado, por Santa Cruz de la Iglesia, el 14 de febrero. Mojos y Chiquitos se adhirieron a la causa independentista. A consecuencia de estas facciones, Olañeta abandonó la paz el 22 de enero en dirección a Potosí. El 29 de enero de 1825, el general José Miguel proveniente de las zonas rurales cercanas del riqueta de Ayoyupaya, Tomó la ciudad de La Paz y declaró la independencia de las provincias del Alto Perú. Siendo nombrado su primer presidente, el 6 de febrero, el mariscal Sucre, a la cabeza del ejército del Libertador, cruzó el río Desaguadero, límite con el Perú, e ingresó en La Paz al día siguiente. En Chuquisaca, el batallón dragones de la frontera del coronel Francisco López. Se pronunció por los independentistas el 22 de febrero y se juró la independencia. El general Olañeta permaneció en Potosí, en donde recibió al batallón Unión, procedente del Puno, al mandato del coronel José María Valdés. Convocó un consejo de guerra que acordó continuar la resistencia. Olañeta distribuyó sus tropas entre la fortaleza. Fortaleza de Cota Gaita con el batallón Cazadores. El Chichas al mando de Merinaceli al Tumuzla. Valdés con los restos del regimiento de infantería de la Unión fue enviado a Chupizar y él marchó a Pich con 600 pesos de oro de la Casa de la Moneda de Potosí. Abandonó esa ciudad arañeta el 28 de marzo Justo antes de que entrara la vanguardia independentista Al mano de Azari Pese a las terminantes De no avanzar que el gobernador de Salta José Antonio Álvarez, de Arenales, envió el 17 de marzo al jefe de su vanguardia, el coronel José María Pérez de Urdiniera. Este con 200 dragones sorprendió a las guarniciones de Tupiza el 23 de marzo, el coronel Carlos de Medina -Sel. Con 300 soldados se sublevó en contra de Olañeta el 1 de abril, al día siguiente ambos se enfrentaron en la batalla de Tumusla, que culminó con la muerte de Olañeta, diversas fuentes niegan la existencia de tal batalla, argumentando que Olañeta murió el del único disparo que se hizo el 7 de abril. El general José María Valdés se rindió en Chequelte ante Urdín Minierna, quien avanzaba desde Jujuy pidiendo ser comprendido en la capitulación de Ayacucho, poniendo fin a la guerra en el Alto Perú. El 7 de abril recibió Sucre un pliego enviado por Álvarez de Arenales desde Mojo, cerca de tu pizza, haciéndole saber la comisión que le había hecho el gobierno de, Bu de Buenos Aires el 8 de febrero para que trate con los jefes realistas de las provincias del Alto Perú el fin de la guerra. ¡Muy interesante el vídeo! Ahora sí un poco lo disfruté. Estaba mucho más interesante, pero que, que ya comprender la historia conmigo. De verdad que está muy interesante. Resumen... Somos súper chicos. Sencilla, A pesar de que todos esos maldades querían seguir, ¿no? Reaxaban, uh, pero ya estaban aquí. Nosotras no podían. Así que vamos con las pantallas. Esta parte es la más interesante de todas. quédate Batalla de Ayacucho. Batalla de Ayacucho. Batalla de Ayacucho. Batalla de Ayacucho. La batalla de Cucho realmente es muy interesante. Ven el vídeo y no te salten.